Venid aquí, pongamos por testigos unos vasos de vino y pescadito frito. Cantemos nuevamente las canciones francesas de aquella resistencia. Sí, los partisanos y los cuatro muleros, escuchad a consideremos al héroe en particular. Sentíamos, sí, gran admiración por Dorothy. Preguntábamos por ella allá en Moscú, heroica y lejana, atenta y desdivina madre. Planeábamos arriesgadas operaciones a base de papel multicopista y más papel y más multicopista. Andábamos mirando siempre atrás, buscando al hombre de la galardina, la sombra desconocida e implacable. Venid nuevamente, Pongamos por testigos el vino añejo y el antiguo afecto. Pero sois ya sombras dispersas, aventadas como pétalos barridos. El tiempo ha llegado también a cobrarse la factura. Ya nadie, ya nadie lee a Howard Fast, afortunadamente. De los viejos amores queda algo de cinismo. De las viejas ideas, el polvo de este cuarto de estar donde los enmascarados juegan al póker nocturno, donde los huesos de los guardias de asalto soñan reliquias, pasan los pájaros y no gritan libertad, se posan tan solo en una higuera y son urreones, picotean los higos y amadugos al sol. Mejor que no vengáis, el vino se está agriando, y es bello descansar ahora de los viejos combates que nunca celebramos.